Hola Sara, ¿qué tal? Buenas Miquel, ¿qué tal? Eh, hoy queríamos hablar contigo de la campaña de electrónica ética, en la que yo creo que estás involucrada desde hace bastante tiempo, ¿no? Pues sí, hace, la verdad que creo que empezamos en 2011 o así, 2011-2012, con toda esta parte de electrónica ética, con el grupo nuevo que hicimos. Entonces. ¿Y cómo, cómo empezó esa, esa campaña? ¿Y por qué desde ISF, ISF Castilla y León? ¿no? Sí, empezamos en IES, pues entre, éramos tres personas que estábamos interesadas en el, en el tema y bueno, empezamos a hablarlo, era un tema que, que nos llamó la atención y que venía un poco derivado de, de una clase que dimos en la universidad a través de un profesor de, de la Universidad de Valladolid y con el que teníamos relación porque era un profesor muy vinculado a, a ISF en Castilla y León y fue a raíz de ello cuando empezamos a investigar un poco más a fondo en el tema y dijimos, oye, ¿por qué no desde ISF en, en algo como es la ingeniería electrónica, en donde deberíamos estar implicados en todos estos impactos sociales, medioambientales que, que existen? ¿Por qué, ¿Por qué no creamos un grupo de, de electrónica ética que, ya, que decidimos llamar para, bueno, pues un poco hablar de todos estos impactos y luchar por, pues por mejorar la situación en un sector como es el de la electrónica. ¿Y, y, y cómo se empieza una campaña así? ¿No sé, uno se documenta? Se, ¿Se pone en contacto sí. con las presentaciones? Recuerdo que lo que hicimos fue analizar como todo, las, todo el ciclo de vida, empezar pues desde el inicio, pensar pues un producto electrónico, vamos a ver eh, desde que desde el inicio de las entrañas de, de cuando empiezas a, a pues, eh, captar todos los recursos que se necesitan para su fabricación hasta que ya te deshaces del producto, entonces empezamos a estudiar pues desde el inicio hasta el final y analizando todo ese ciclo de vida todos los impactos que había en cada una de las fases y dijimos, ostras, es que hay muchas fases y en prácticamente todas las fases hay graves impactos. Y sí que es cierto que había ya eh, pues varias ONGs que estaban implicados en estos temas o quizás simplemente en una de las fases, no en todas, y bueno, pues aglutinamos todos los impactos que nosotros eh, habíamos estudiado y dijimos vamos a dividirlo en estas fases y vamos a denunciar eh, todo esto. Había alguna ONG en su día cuando empezamos como SETEM y como, no sé si Alboa empezó creo que más tarde, pero SETEM sí. recuerdo que, que era referencia y de hecho en las primeras charlas que dimos de electrónica ética eh, les invitamos, recuerdo, en SETEM Cataluña se trabajaba sobre todo de la parte de, de las condiciones laborales en las fábricas, sobre todo del, sur, del sureste asiático. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque en todo ese ciclo de vida, eh, ¿dónde se pone más eh, atención en, no sé, en denunciar o en hacer propuestas? ¿En la, ¿En la extracción de los minerales, en las fábricas? Imagino que sí, ahí. bueno, eh, hay veces que hacemos campañas únicamente de, de una de las fases, Realmente estamos poniendo atención en tanto en la fase de extracción de los minerales necesarios para la fabricación de los componentes electrónicos como la parte de fabricación, ensamblaje en las, pues, en las fábricas de, de grandes fabricantes, pues de telefonía, de, de muchísimos dispositivos electrónicos que típicamente sí que se da más en sureste asiático, pero también pues, en México y otros países. Eh, Quizás la fase de uso mmm, nos necesitamos pulirla más y es, es algo do, en la que durante todos estos años no hemos trabajado tantísimo y por último la, la fase de fin de vida eh, cuando ya el dispositivo se convierte en un residuo eh, que es una de las fases que también hemos trabajado bastante. Entonces digamos que son como esas cuatro fases sobre las que hemos trabajado focalizándonos quizás más la, en la primera y en la última. Son las que más hemos llegado a trabajar. La de extracción de minerales y la de una vez que el producto se ha convertido en un residuo, la de fin de vida. Ahí es donde veis que, que hay más margen de, de, de, de sensibilización, de cambio de hábitos. ¿Qué es lo que perseguís como, como sí, campaña? ¿Cuál es el objetivo? Perseguimos sobre todo que la ciudadanía, pues como consumidores que somos, pues que realmente eh, veamos que en, en nuestras manos eh, está el cambio ¿no? y que podemos optar por diferentes dispositivos y teniendo en cuenta pues, una serie de criterios y demandar también a, pues, a fabricantes que, bueno, pues, que se, se llegue a diseñar los productos de... de una manera ética, una manera justa, pues para que empleen pues tanto minerales libres de conflicto, que las fábricas donde se fabrica tengan una serie de condiciones laborales éticas, eh, que se diseñe para durar, para poder reutilizar. Eh, bueno, es que hay un, hay un montón de, de puntos que, que, que digamos que demandamos y, y sobre todo eso, enfocado a la ciudadanía para porque mucha gente que no lo conoce, entonces primero para sensibilizar y que una vez que la gente esté sensibilizado y que lo conozca, pues que trate de demandarlo, que también trate pues de reutilizar la electrónica, intentar reparar, porque también dentro de la fase del fin de vida eh, sensibilizamos sobre toda esa parte también de reutilización, de, de reparaciones, reciclaje. Y bueno, en, aparte de la ciudadanía, aunque también hemos hecho alguna campaña más de incidencia política o de compra pública ética. Eh, a nivel de fabricantes no hemos llegado a hacer incidencia directa a fabricantes. Hemos llegado a hacer vídeos o difusión genérica, pero no de directa a fabricantes. Pero sí que hay algunas iniciativas, ¿verdad? De, de, estaba aquella gente de Holanda, el phone, ¿no? Y sí, sí. Yo sí. no sé si hay cosas así. Si, sí, si, mira, yo si, de, de hecho este Sí, el Fairphone es, una, es la iniciativa por excelencia y es el ejemplo más claro eh, y bueno, prácticamente el único que hay de un diseño lo más ético posible, no llega a ser obviamente 100% eh, ético lo, lo, porque todavía quedan cosas por, por llegar a hacer y es muy difícil, muy difícil, pero sí, eh, Fairphone es un fabricante de Holanda que... Ya está incorporando minerales libres de conflicto, donde la trazabilidad de estos minerales eh, está muy estudiada, eh, tienen um, bastante gente que, que está continuamente eh, trazando y estudiando que todo lo que están eh, realizando para poder fabricar sus móviles, que, que, que esté de una manera adecuada. Han viajado a República Democrática del Congo, están controlando continuamente también toda la parte de, de fabricación. Tienen no su propia fábrica, pero tienen una subcontrata en, en China, creo recordar que era, no sé si era China o oh, Taiwán, creo que era en China y, y que, que al final es una fábrica donde sí que se ha... Se cumplen totalmente una serie de condiciones éticas. Eh, luego también eh, los diseños que realizan son diseños muy modulares, muy pensados para durar, para que el producto no se quede obsoleto a los dos años. Eh, luego también ellos eh, te recogen ese móvil para poderlo reciclar adecuadamente. Tienen también algún proyecto en, en Ghana, en en países donde hay vertederos electrónicos, donde han estado ayudando a, a reciclar ciertos materiales electrónicos, han hecho recogidas de móviles, están muy implicados, muy implicados. Es, bueno, es como, como yo tuve ocasión de hablar con Miquel, porque hay un sí. Mallorquín, ¿no? Por ahí, sí. eh, y con sí. el Mobile, en una edición sí, de en en Barcelona, lo que me contaba Miquel en el fondo es que no era tanto el hacer competitivo el Fairphone como demostrar en realidad que con un poco de voluntad pues eh, se puede. podía llegar a hacer un, produ un producto bastante más sostenible, bastante más eh, justo globalmente. ¿no? Porque has contado hay cantidad de, o sea, no solamente el, el, el, el, el móvil parece, tiene como tentáculos ¿no? por, por, desde el Coltán en el Congo hasta las fábricas donde se trabaja condiciones laborales bastante de manera bastante injusta o, o bueno, sin sí. derechos laborales. Y luego los vertederos, ¿no? Que todo el ciclo de vida es como bastante perverso, ¿no? De un producto de consumo masivo, ¿no? Porque todo el mundo lo tiene y, y ya nadie imagina la vida sin, sin eso, ¿verdad? Nadie. sí, sí, Ese sí. Es el, el dispositivo por excelencia que usamos todos los días y que ya, pues, personas desde los 12 años ya casi se tiene móvil. Y... y para alguien que no, para la gente que pues, se quiera, quiera colaborar, que empieza en ISF o en cualquier otra organización. ¿no? Pero vamos, en ISF, ¿qué, ¿qué hace una persona, un voluntario una voluntaria, un activista de, de, de, de ISF en, en, en una campaña? o sea ¿Qué tipo de acciones, cómo, todo esto cómo, cómo se trata, ¿no? cómo se concreta? Sí, pues, bueno, realmente, eh... Digamos que trabajamos mucho a nivel federal, entre diferentes ISFs hay gente interesada más en la parte de, de electrónica ética y tenemos una lista de correo donde hablamos y se nos van ocurriendo ideas o proponemos ideas para ver si hay gente que se anima y, y llevar a cabo esa idea. Eh, hay de todo, al final... Cualquier cosa que, que se quiera llevar adelante, que bueno, obviamente tenga un sentido y que lo cumpla con una serie de requisitos que, que al final pues llevan, pues lleven un poquito la ideología de ISF, pues lo llevamos a cabo. Eh, ahora mismo, por ejemplo, pues estamos haciendo un vídeo de sensibilización que sale esta semana ya, que llevamos unos meses, eh, sobre toda la parte de la fase de extracción de minerales de conflicto muy enfocado a la República Democrática del Congo. Hemos hecho, eh, también, está, bueno, estamos en ello, eh, toda la parte, eh, ahora con todo el tema del COVID, eh, digamos que la brecha digital, eh, digamos que se ha, eh, se ha hecho más grande o, o es más notable estos, estos meses, ¿no? Entonces estamos intentando hacer una recopilación eh, a nivel nacional, digamos, de diferentes iniciativas que hay en cuanto a recogida pues, de ordenadores eh, incluso reparación, donaciones a entidades o a familias que no tengan recursos para, para poder comprar un ordenador pues, para eh, las clases que pueda tener la, pues, los niños de la familia que, que necesiten para, para tener clases remotas que hoy en día pues, están a, a la orden del día. Eh, queremos hacer como un mapeado con esas iniciativas y ponerlo en nuestra página web. Hicimos una página web de, expresamente de, de temas de electrónica ética. Tenemos luego también, por ejemplo, las iniciativas que realizamos de Café Repara, bueno, llamamos Café Repara, Bermú Repara, dependiendo un poco si es por la mañana por la tarde donde intentamos fomentar pues todo este tema de las reparaciones y la reutilización, ya no solo de productos electrónicos, intentamos ampliarlo un poquito y ya, pues, incluso... Porque, es que, porque eso tiene que ver mucho con la obsolescencia programada, ¿no? como el máximo exponente, ¿no? Aquello de incluso sí. la, la tecnología mal pensada, ¿no? Como, como que fomenta sí, sí, ese, sí. ese cambio, ¿no? Ese consumo ahí de, venga, cada año un, un móvil, ¿no? Eso es, es que al final digamos que desde el, los departamentos de ingeniería de los grandes fabricantes pues se están llevando a cabo ciertas técnicas que hacen que el, el dispositivo en vez de intentar ser lo más duradero posible pues está planificado digamos eh, su obsolescencia o, o su duración limitada eh, cuando se podría alargar la vida de ese producto. Hm. Y se está, eh, lo he mencionado antes, pero se está trabajando también todo el tema de compra pública responsable, ¿no? Eh, para que las administraciones sí. públicas pues empiecen no solamente los móviles, sino también pues todo tipo de, eh, de aparatos electrónicos, eh, pues se haga una compra un poco eh, donde se vigilen esos aspectos de, de justicia global, ¿no? Pues, de condiciones laborales, de contaminación, de todo el ciclo de... ¿Ese es, ese es un, ¿Tú crees que es un, una línea de trabajo sí, ahí? Sí, ahí hay una línea de trabajo importante. Ahí hay una línea de trabajo bastante grande para intentar sensibilizar pues, a, a un montón de, ad, de administraciones públicas de, que, que ni siquiera conocen muchas veces todo esto. Y sí, obviamente ahí podemos trabajar mucho. Hemos hecho muy poquito en, en esa parte. La verdad, claro, hemos no. llegado a incluso a hacer... Por ejemplo, en alguna, algún concurso público, cuando se necesitaba realizar una compra pues, de los ordenadores eh, de esa administración, llegamos a hacer para el, para el Congreso de Diputados, creo que llegamos a hacer un... Nos presentamos al, digamos, al concurso, hicimos una oferta contándoles pues, todo lo que había, eh, ofreciéndoles el el ampliar un poco más el, la duración de los dispositivos que ya tenían, contándoles lo que suponía una renovación de esos dispositivos, eh, enseñándoles los rankings que hay a la hora de escoger, porque hay estudios de rankings de diferentes marcas, eh, pues por ejemplo a nivel de telefonía, obviamente se ve eh, el ejemplo que has puesto antes de Fairphone, como en, dentro de los rankings eh, Fairphone es, Digamos, siempre en todos los rankings está en primer lugar, pero en, a nivel de, de ordenadores portátiles, pues no, no es, no es digamos que no tenemos una alternativa como Facephone. Pero bueno, sí que hay estudios donde les llegamos a mostrar esas alternativas y, y bueno, ahí es, es una de las cosillas que llegamos a hacer. En, en este tema de compra pública. Claro, porque, porque hay eh, miles de administraciones en, en públicas en este país, porque al final a, todas las diputaciones, sí. eh, ayuntamientos, comunidades autónomas, sí, acaban, sí. acaban comprando y como tú dices, muchas veces no, no, se desconoce el, el problema o se desconoce la posibilidad sí. de poder hacer algo. ¿no? ¿Cómo, sí, ¿cómo? estuvimos hablando una vez en, en una conferencia que, que llegamos a hacer ya hace unos años, con una organización en Estados Unidos con la que contactamos, eh, en Off-Project se llamaba, en eh, la que nos contaron precisamente cómo estaban trabajando esto, porque desde allí, desde Estados Unidos, estaban haciendo mucha sensibilización en universidades para eh, pues poder lograr una compra pública ética en, en bastantes universidades de Estados Unidos y llegaron a incluso recibir, me, nos contaron, eh, una llamada directa de Apple en la que, bueno, pues el, les preguntaban de, que se habían enterado sobre esta campaña y que, bueno, que, que por qué no estaban... Considerando Apple entre las alternativas principales para ofrecer a las universidades y demás. Entonces es un ejemplo claro de cómo se puede llegar a que un, fabrica, a que un fabricante realmente pues, se preocupe. Sí, wow, wow, sí, wow, hay wow, tantas wow, administraciones wow. que no. puede pueda llegar a no sensibilizarse, comparar. ¿no? Y puede sí. llegar a preocuparse y de decir, hostia, eh, sí, sí. aquí hay un mercado creciente de. Eh, ¿no? de gente, una preocupación creciente de gente que, ¿no? del público, del consumidor que, es. que necesita o quiere otro tipo de... porque la gente no sé, ciudadano ciudadana de a pie que, que, que, que, que dice? o sea, ¿se preocupa? ¿lo conocía? ¿o lo ve demasiado difícil cambiarlo todo eso? Sí, yo creo que hay mucha gente que lo ve difícil incluso cuando ellos mismos eh, prefieren comprar, pues por ejemplo, un móvil más barato eh, que tengan muchas características a nivel técnico por ejemplo similares a las de Fairphone pero por un precio pues más económico y es difícil cambiar ese chip de, de la gente al final pues es un poco como cualquier producto eh, ecológico por ejemplo o cual, cualquier producto que, de comercio justo o que te pueda llegar a valer más que un producto muy parecido eh, donde la gente pues realmente le cuesta eh, cambiar ese chip eh, cuesta bastante cuando la gente le cuentas eh, todos los impactos medioambientales y todos los impactos sociales que hay a lo largo de la electrónica si sí, hay mucha gente que no lo sabe y si sí, pues le impacta pero mucha gente te dice y yo como consumidora pues que puedo llegar a hacer si quien debería de cambiar son los fabricantes eh, mucha gente, mucha gente lo dice realmente. Y se esconden un poco en esa, no puedo hacer nada, ¿no? Y, y bueno, y ahí se va. ¿Y qué hay? En, bueno, ahora con el COVID es, es un poco complicado todo, ¿no? Pero en perspectiva, en los próximos años, ¿hacia, hacia dónde va la, la, la campaña? ¿Qué puede hacer la gente que quiere incorporarse desde cualquier ISF a, a una campaña así? Pues es que realmente se pueden hacer muchas cosas. Eh, teníamos pensado como próximo paso eh, llegar a hacer una, alguna actividad con un grupo de bueno es gente, gente joven de Ghana que, que han montado hace poquito un grupo que están, donde están muy sensibilizados con todo el tema sobre todo de residuos electrónicos y estamos pendientes de hablar con ellos para ver si se puede llegar a hacer una actividad entre Ghana-España eh, pues de sensibilización sobre toda esta parte de residuos electrónicos y es algo que lo tenemos ahí pendiente eh, porque estamos acabando con, con estas dos cosillas que estamos ahora del vídeo de, de minerales y la parte de lo de la campaña eh, de trazabilidad de iniciativas eh, de donaciones de, de portátiles, ordenadores con todo el tema del COVID, pero sí que queríamos hacer algo entre Ghana, España, eh, de esta parte de fin de vida. Pero bueno, realmente hay muchas cosas que hacer eh, con temas fabricantes también. Eh, temas de incidencia en fabricantes es uno de los pasos también próximos y no, no tenemos en mente algo muy específico. Llegamos a incluso plantear alguna campaña eh, tipo chains.org eh, o cualquier tipo de campaña en la que digamos que nombremos un poco todo lo que queremos considerar como consumidores y lo que es solicitar a, a los fabricantes pues, de telefonía de cualquier dispositivo electrónico intentar ver cómo intent llegar a ellos eh, a través de correos electrónicos que les lleguen a los principales fabricantes y donde la gente lo solicite y que, te, y que al final pues eh, lleguemos a bastantes firmas para que la ciudadanía solicite todo esto y preparar un, pues un buen correo electrónico para enviar a fabricantes. Bueno, supongo que habrá que atacar por Pero muchos frentes, difícil. ¿no? Sí, sí, sí, sí. Llegar a los fabricantes, a lograr. Claro, la, la... el gasto público es casi el 20% del, del PIB, ¿no? A la que empieza a cambiarse ese gasto, empieza a notarse o a la que empiezan a introducirse cláusulas sociales. Claro. ¿no? De, de, de, de contrataciones de compra pública ética, pues eso se, se notará y también hará falta pues sí. ese trabajo con escuelas, ¿no? Como, como, y e imagino, no sé, tú me dices, ahí pero también mucho. reforzar un poco la, esa causalidad no de los de, de, de, pues, defectos perversos del, del ciclo de vida, ¿no? O sea que ahí sí. hay que seguir... Eh, ¿no? Sí, sí, sí, eso también. Es, es una de, la, de las líneas claves que, que vamos, no paramos de investigar, porque hay, hay tantas cosas y bueno, al final todo se va renovando, cada vez sí que se claro. van notando que va habiendo más pasos en camino hacia una electrónica mejor. Eh, ahora sale una ley, eh, bueno, no es que salga, sino que ya. ya digamos que se pone en marcha eh, con todo el tema de minerales de conflicto en, en Europa entonces hay que perseguir, hay que ir viendo cómo va todo intentar demandar que realmente pues eh, las leyes pues que sirvan para algo no eh, y bueno, hay mucho que hacer mucho hmm. bueno, pues muy bien yo creo que eh, hemos dado ahí un pantallazo bastante completo ¿no? de, de, de toda la campaña y esperamos que mucha sí. más gente pueda colaborar desde su ISF, porque al final es, es pues una red de, ahí, ¿no? de, de grupos de gente de ISF, pero también sí, de otras organizaciones sí, y a sí, nivel sí, sí. internacional. Sí, estamos entre ¿verdad? diferentes ISFs. Al final, a tra... aunque haya distancia entre nosotras, sacamos adelante muchas cosillas. Mm. Muy bien. Pues nada, Sara. Yo, yo creo que... Bueno. Con esta visión tenemos aquí suficiente. A ver si me deja. Y pues nada, muchas vale. gracias por, nada. por tu testimonio y a ver si hay más gente que se anime. ¿vale? A ver, a ver.